extra csg.bet una página muy segura y divertida link en la descripción y muy buenas wechines cómo están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago yo hoy les traigo nuevos contratos para csgo que si no se los quieren perder no se vayan del vídeo y antes de empezar con los contratos quiero pedirte que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal y también te voy a pedir que compartas estos contratos con algún amigo tuyo o en alguna página, eso me ayudaría muchísimo también ya que podríamos llegar a más personas y ahora sí, empecemos con los contratos y en el primero vamos a utilizar armas azules y estas son 6 armas en World War de la caja Revolver y 4 armas en Field Tested de la caja Fractura el valor de este contrato será de alrededor de 80 centavos y las probabilidades de profit serán superiores al 60% este contrato además de ser barato es muy fácil de hacer ya que las armas no nos costará mucho conseguirlas y si te gustan los contratos baratos y rentables de CSGO te dejaré aquí arriba una lista de reproducción de videos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a utilizar armas celestes y estas van a ser 5 armas de la colección Inferno en Minimal Wear y 5 armas de la colección Lake en Minimal Wear el valor de este contrato será de alrededor de $1.70 y las probabilidades de Profit o de quedarnos igual serán casi de un 75% este contrato al igual que el anterior va a ser fácil de hacer ya que las armas con los Float que necesitamos son fáciles de conseguir pero siempre tengan en cuenta los precios de las armas que nos pueden salir ya que muchas veces varía el precio y eso puede perjudicarnos o beneficiarnos así que tengan en cuenta esto palpitando al final del video, quiero recordarte que si aún no te suscribiste te suscribas y dejes alto like también te voy a pedir que compartas este video con tus amigos y en todos los lugares que puedas ahora sí para el último contrato vamos a necesitar armas azules y estas van a ser 5 armas Factory New de la caja Breakout y 5 armas Minimalware de la caja Snake Snakebite el valor de este contrato será de alrededor de $9.20 las probabilidades de profit serán bajísimas serán de un 22% pero si llegan a salir el profit será bestial ya que si sacamos el AK-47 Slate en Factory New estaríamos ganando más de $42 dólares. Y si sacamos la de Eagle Trigger Discipline, estaríamos sacando 20 dólares. Este contrato es algo más arriesgado y un poco más caro. Pero para los que puedan invertir en este contrato, la verdad que podrían estar sacando mucho, mucho dinero. No se olviden, todos los links están en la descripción de este video. Y bueno, esto ha sido todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. Y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. chao chau. chau.